En el capítulo anterior. Teo. hasta luego. ¡Hay una luz! <ríe> ey, ey, ey, ey. Y el comodín se lo voy a dar a Vicky. <ríe> ¡Felicitaciones! Tienes 10 segundos para decidir qué hacer con él.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 ¡Aguanta finca! Eh, Manuel, va a lavar los platos por grosera y por borracha. Con ver, ese guayabo. Todo bien. Yo me como una dona para lavarlo. Pues bueno, me echaron, listo. No importa. Voy para la finca de mi papá que es más bacana. Y por la plata para ir a Nueva Zelanda. Pues mira que me la consigo, le digo para papá que me la dé. No, a mí me pareció muy bueno que lo hubieran echado, pues cómo se va a poner a pelear por eso, por la comida. Además que se la hicieron, no, muy bueno por pato, demasiado bueno me parece. ¡Buenas, buenas! Imagínense que ya va a empezar la recta final de vinca y esto se va a poner más bueno que un berriondo. De los seis concursantes que quedan, voy a despachar al próximo que siga con esa peleadera tan fastidiosa, eh, qué berracos tan canzones. Y el comodín se lo voy a dar al que proponga un juego piscinero de esos bien sabrosos para que pasen bien bueno. ¡Hágale güey! Yo feliz de mandar a Malala a lavar los platos. Bien borracha que pase guayabo así. Eso lo quita de una manera súper buena. Que se divierta un ratito. Claro, es que las propias, papitas? ¿no? ¿No es papito? No, tengo una galleta. las galletas son más ricos? o rosquitas? No, papito. Ya he galletas. Todo está delicioso, todo está melado. Las galletas de frenan. Terminamos salando, todos. Sí, ¿Y ya, todos. Bueno, diga con el asado. Que dijo esa Navidad. Que me dijo que solo los del desayuno. Yo voy a tirar piscina. ¿Oíste, Juan? ¿Vos no eres el zancocho? Pero espérate un momentico, es que... ¿No viste dando las cosas que vemos ahorita? Relajad, me un ratico. Sí, es verdad. Almadate, hombre ahí Pero que... el zancocho es demorado. Pero, ¿Usted qué pero cree, pues? Pensé, pues desde que desde yo desde me demoro que dos horas, ¿O o tres horas, tres horas o qué? ¿Qué cree yo? Oíste, es si que yo soy rascada todo a poder zancocho. ¡Ay, María mujer! Sí, pero, pero, Vamos, pásate el balón que... para que hagamos un jueguito. Hágale. Para sí. sí. sí. una dinámica. Una dinámica. que a jugar voleibol o algo así? Oh, no, no te pero si sí quieres planchar. Ah. <risa> ¿Qué? cómo a, jugar, vamos a jugar. Okay, Jorge ¿qué Jorge, ahogar. pues. Oh, pues. Hey, hey, venga, oh. Como musiquita. Sí, sí. Ahí sí, sí. Sí. Sí, sí, claro. sí, ponete los no, temas. Eh. Ya, pues, no, la pues. <risa> No, no, no, no, no, no, no, no, no, lo no, no pues estamos sin música. Mamá, no, hagas, ¿sí? ver, caiga, no háganle, que le ¿no caiga, que sigue jugando así. Venga, ¿no? pues, a ver, ¿qué importa? Caiga. ¿De esa ¿De de mañana, ¿O sí, cantando sí, sí, alguna cosa? No, pero canta más. Caiga, caiga, caiga que ahorita Venga, no. venga, jugueme. Okay, vale. ¿cómo es que salgo yo de la piscina? ¿Cómo ese rayo y eso estaba lleno de agua? Y eso, no, yo no sé, se trabó, yo podía saber. No es que me lo cobran a mi hermano, no, que no más bien malas pasas.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 El pulpo hueco, la hueco. Pero venga, pues y coman las donas, cantando y no comen. Venga, vamos. pues. Store. Can't get it, man. ¿Qué ¿De qué tienes? de Arequipe. ¿Y de chocolate también? No, no, no, vale. ah, ah, de chavales. Ah, son ¿De no, no importa. Parece, que Llegó el momento de otra Perribomba, sí fue. Perribomba. Digamos cómo es la vuelta aquí espera que la perriomba va a salir con todos Pues venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga, Vamos a la perriomba con el cursito todos Y sí, sí. pues, Vicky, ya fue la perriomba de todos Se fue, uno, dos, tres Prueba. <risa> <risa> Pasaron de la perriomba nombre sí, bueno, ¿Qué nos va a echar? <risa> <Perri Bomba> Plus! <risa> Ey, muchachos, estoy ya se acaba? mañana, hombre. Ustedes se imaginan lograrse esa plática? esos 20 millencitos. ¡Ay, madre ¡Qué bueno! Pero, pero es que es muy difícil. Pues, o sea, yo pensé que ganar juegos o pruebas o cosas así, pero... Pero, o sea, yo tratando como a hacer una estrategia o algo, saber por qué están echando gente, por qué no y no se sabe pues es, es como muy difícil saber eso sí, o sea pero igual, pues, pues pero es que es lo que yo digo lo que es pa uno, pa uno. entonces también de qué preocupar no pero, a... pero es imagínate yo llegar a, a, a, a la cuchita ¿Vos con esa no imagínate yo llegarle a la cuchita con esos 20 milloncitos. no una belleza ¿Para no, no la felicidad para ese, para el apenas es Oye, yo ya mate hizo al mar. Ay, no, Ay, eso es lo más lindo. También, me la también, ¿para qué? También. Pero también. Bueno. Aguanta. Sí, porque estarán echando la gente. Ya era un patrón, bien. algo así. Pero que, tiene, que debe evitar uno hacer no, para no si sé, no lo es si es que no lo ve. No, sé. Es que eso es lo difícil, no hay pruebas, no hay nada como para que uno pueda ganar. Sí, pues bueno. uno no sabe qué no hacer para no salir. O qué hacer para no sí. o qué hacer pa que lo deje. Por, sí, por eso pues. por eso Sabes. lo que vos decís. Lo que es para uno, es pa uno, yo siempre ok? digo eso, total, <risa> obvio. ¿Será que sí? Lo a, a ver entonces. No, sí. Para que como fuera a ganarme esa platica, hermano, y madre! maría! Qué chingo llegar a la cucha con esa platica, hermano? Con esos 20 milloncitos. Uf, pena de herida. Si yo pudiera escoger, pues, lo ganaría yo, obviamente, pero si no, Juanma de una, creo que él es el que se lo debería ganar después de mí. Madre, me voy a ganar esta platica por vos, vas a ver. El próximo a salir. Ah, yo no sé. uh, Uy, escucha, hablando de eso, mira, Carriel me dice, Otra vez. ¿Qué El mail. Muchachos, con este carril mail y para el almuerzo les tengo unas pizzas de mis amigos de Piccolo, que hasta por acá las trajeron, para que las disfruten mucho. Entrando en materia, en este momento... ¡Ey, cómo así pasó? pasó? En el, en el tercero, próximo capítulo siempre. O sea, echan gente y no sabemos por qué No sabemos qué es lo que están haciendo Estamos por ahí pasando bueno Y suena un pito ahí que yo no sé de dónde es viene que Y entonces...